Tengo dos hijos, una, una niña de cuatro y uno de tres, un niño varón un niño de tres. Pues el niño varón quedó llorando, que venía, pero ¿y cómo? Al rato, volvemos a ver, Dios quiera que sí. Este silbato parte del aire de Guadalajara en el occidente de México. Para algunos es una molestia, otros ni lo oyen. Para muchos indocumentados centroamericanos que viajan como polizontes, significa 1.500 kilómetros, la mitad del camino hacia el país más rico del mundo. Nada más por Guadalajara, este, este colectivo al que te hacía referencia, eh, calcula en aprox 4.000 el número de migrantes que cruzan por año. Las cifras eh, en diversas fuentes van desde los 4 hasta los 10 mil de, de migrantes que cruzan por este punto. Estamos refiriéndonos aquí a la ciudad de Guadalajara. pues de, tengo aquí 33 años viviendo ya y pues siempre los he visto pues, navegar a los pobres. No No, no, no, no, esto es de todo, de todo el tiempo, desde hace... Desde que yo caí aquí ya pasaban los emigrantes y ya, aquí pasa de todo, pasan niños, inclusive hay, ah, se, ha habido que hay, se ha visto que vienen hasta familias completas con Todi y toda su familia, con Todi niños chiquitos, hasta de brazos, muchachas embarazadas. Estos lugares a 15 minutos del centro de Guadalajara son el paisaje de la ciudad que ven los migrantes tras uno o dos meses de camino desde el sur de México. vienen del sur, no, este vienen este o de Tapachula o del Naranjo que son las dos fronteras con con Tabasco y con y al sur, entonces esa parte de ahí si los migrantes deciden atravesar por Tapachula tienen que caminar más o menos como ocho días en, al, a la par de, la, de las vías del ferrocarril y a partir de ahí se juntan las vías del ferrocarril en lo que es este por lado de Arriaga chapa se pasa hacia Oaxaca y llegan a Veracruz y también del otro lado de, de Tabasco llegan a Veracruz que también es una zona altamente crítica y peligrosa para ellos, no, por este Veracruz llega un poquito al Estado de Puebla, llegan al Distrito Federal que es en Lecherías y la siguiente ruta que es la nuestra, que es, este, pasan por Celaya, este, por Irapuato y llegan a Caucotlán y llegan a Guadalajara. De aquí sigue, este, Tequila, este, Tepic y ya hacia el norte por todo el Pacífico. El migrante menciona que esta ruta este, es la más segura porque tiene menos vigilancia, porque es la menos conocida, pero paradójicamente este, también es como ciertamente peligrosa porque no hay ayuda humanitaria que se, que se registre. Entonces puede ser que haya más accidentes, vienen más cansados, les cuesta más trabajo conseguir comida y todos esos riesgos que también implica el mismo tren. ¿no? El tren, el viaje sin boleto, la bestia. Lo que, más es, lo que más hace el tren es mutilarle las piernas, inclusive hay veces que los deja mmm, despedazados. ¿eh? A mí me ha tocado ver... Muchos casos de esos, de donde les corta el cuello, de donde les corta la mitad, de donde se los lleva el tren, en las llantas del tren se los lleva y los deja hechos pedazos, hechos trizas. Que también venía en familia y que sí se pudo subir el papá y sí se pudo subir otro de los familiares que venía con ellos pero no se pudo subir la mamá, un hijo pequeño sí se subió, y como no se pudo subir la mamá, se tuvieron que bajar más adelante los que ya se habían subido. A los peligros de la bestia se suma la persecución del Instituto Nacional de Migración. Podríamos manejar que en promedio son aseguradas uh, en, entre 28 y 30 personas al mes. Y se suma que los mexicanos no siempre son amables con los migrantes que pasan por Guadalajara. Pues hay mucha gente que se porta bien con ellos, otra que realmente nos apedrean, les cierran las puertas y todo. Sí, este, bueno, por aquí hay eh, entrando a, a este, a, aquí a Guadalajara, por allá estaba un, un grupo de personas y lo agarraron a piedradas y bueno, gracias a Dios que casi no lo, lograron a golpear bien, ¿verdad? solo medio los tocaron. Eh, nada, que, se, que luego les pasan de vivo la gente, la misma gente sí, en los sí. mismos nosotros quitarle las pocas cosas que trae, el poco dinero que trae, y si no trae nada, pues muchas veces te pican nomás, así, por gusto. Pues de la gente, de la misma gente de la ciudad. Bueno, aquí en lo particular, me tocó que cuando estaba documentando una familia nicaragüense que venía para tratar de llegar al norte, que venía el papá, la mamá y una hija pequeña, este, la niña tenía como unos 5 años, cuando me empezó a gritar que le estaban pegando con el garrote y ya volteé y lo estaba agrediendo el vigilante, pero duro, a la espalda. La necesidad impera, el camino es largo y miles lo pierden. Del casi medio millón de indocumentados que recorre México, solo 200 mil pisan Estados Unidos. Vengo a buscar el sueño americano, ¿no? Desde hace... Ya varias veces ya se me había metido esa idea, pero pues muchas de las veces uno ve, ve en la tele todo lo que pasa, ¿no? Y pues como que le entra un miedo, ¿no? Pero pues ya ahorita gracias a Dios ya ando hasta acá y pues ya no, no quisiera pues voltear para atrás todo, para adelante. Mega Noticias, Vanessa Robles.